Vamos a otra información. Alessandra MVP se queja de lo que busca sonido con ella. Yo, Ah, pues, está quedando de nosotros ella. Ella está dando el Sí. Alessandra se defiende para un grupito, dice. Eso fue como, como para nosotros. Alessandra No sale de una traslanzada lanzar su olifán... Teniendo una semana intensa por parte de los usuarios cuyo el comentario a favor no han cesado en las redes sociales. Eh, es un afán de defenderse. La modelo dijo que para un grupito todo lo que ella diga es para buscar sonido. Y señaló que hay personas que andan dándosela en psicólogos emitiendo juicios a lo loco para buscar sonido y rating con ella. Advirtió, voy a soltar en banda a cada quien se dé feliz, sea feliz emitiendo todos los juicios que quieran. Soltar en banda, se reveló, la habla bonito de Alessandra MVP. Señor, esta muchacha es una situación fuerte la que ella debe llevar diariamente. ¿Eh? Claro. Ella, ella no busca sonido. No, no, me de su frecura, amén. De su frescura, flaco, de su frecura. Dice que, que la niña busca sonido. Ella no busca sonido, no. No, no, eso no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver el video. Y ya, seguir con mi vida como siempre lo hago. Porque, total, si yo no digo nada, estoy. Esta mañana sobre, sobre eso, ¿no? Sobre los comentarios. Y también, claro, está también han salido muchísimos otros. Eh, busca sonido también, haciendo videos, rezándose y dándose a psicólogos. Y emitiendo juicio a lo loco para buscar sonido, obviamente, y buscar rating eh, conmigo. Y nada, de verdad, yo lo que debo de soltar todo eso y ya seguir con mi vida como siempre lo hago. Porque total, si yo no digo nada, estoy buscando sonido. Si yo me defiendo, también estoy buscando sonido. Si publico una foto, estoy buscando sonido. Sonido. Y si me desaparezco y dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está Alexandra? Eso... Al final, para un grupito de gente, lo que sea que yo haga, lo que sea que yo diga, y si no digo, también estoy buscando sonido. Entonces ya, de verdad, yo, es verdad, lo que me están diciendo ustedes, gracias por, su, por sus consejos. De aquellas personas y aquellos seguidores que me quieren, voy a soltar. señores, ahí está la muchacha que ella, ella eh. no, no, flaco que es flaco ¿Usted, usted eh, a como que usted no le agrada a eh, eh, Alessandra no señor, ella dice que va a seguir con su vida porque el que se lleva de la gente se pone loco eso es verdad el que se lleva de la gente se pone loco pero ella con eso que se busca, ella no puede bajar si le bajó, pues Dios vaya a Santiago si le bajó un chin, pues yo creo que Santiago está medio enamoradito de ella. No, tú sabes que ella siempre tiene una curiosidad del acento de ella. Sí, ella habla así? Sí. Sí. no han preguntado. Eso? Sí, porque ella es de otro país, ella no... Si me dice Villalona que ella es de Rumania. De Rumania, sí. se crió en Italia. De, de Rumania. ¿Por qué ella habla así? De de ella? O sea, pues yo, yo, yo, como que... No, eh, ella de aquí, yo no, sabía, no, no, ella es de Rumania. Yo que era de aquí. No, no, no. Oye, oye lo que sigue... O, o, oye, ella es la que sigue, ella es la que sigue, ah, eh, un tigre, eh, un león, un león, mira muchachos, un león, eso no es que dique un león, señores. No, no, es dura, es dura, es pre preparada esa muchacha, la que tenga los focos. Jessica Pereira, un saludo para ella, cordial, tal vez a los focos se lo da, el saludo. Porque... Claro, por mandar. Como... <risa> Córtalo ahí. Saludos, Jessica Pereira. Néstor Flote, saluda. Córtalo ahí. ¿ca? Entonces, <risa> le da para allá. Señores, miren, eh, esa dama está cansada. Yo creo que eso es película de ella también. Es ¿Tú crees? Que ella le gusta el chorizo, yo yo no sé sí. que, ella, que ella tiene que ignorar todo el Sí, ella tiene que ignorarlo. Porque ella como que le da... Sí, tiene que ignorarlo. Tiene que ignorarlo. Yo creo que ella le da mucha cabida a eso, mucha... Tú crees, ¿Eh? está aquí. Los sobro. bien, bien, Santiago. Está aquí, señores, un saludo en Vista el Rosani. Esa dama que nos está viendo siempre nos sigue aquí en Los Sosobros. Un saludo para ti, corazón Rosani. Eh, que fue flaco, pues, tú no la has visto y ya, ya te he enamorado. Y era que mira. Nuestro amigo Yera de Pimentel me atendió muy bien hoy en Salud Pública. Que Estuve por ahí, claro, estuve por ahí saludando. La gente de Salud Pública que están fajados ahí. ¿Eh? Rosani, un beso y un abrazo. También la gente de los espínolas, que siempre nos puede apoyar a los niños. Que pone un niño, me dijo hoy, que mira tú. Eres... ¡Ay, mami, míralo! ¡Es la televisión! Sí, un saludo a esos niños que siempre... Los niños es el futuro del mañana. ¿Eh? Como un profesor hay. Eh, Todas esas personas que siempre nos siguen. A mí se me pasan algunos saludos. Usted sabe que no estamos bien de la cabeza. Estamos medio ator... estamos muy... Esta pandemia tiene toque de quedado tiene loco. Entonces, más o menos. Señores, llegamos al final de este programazo que ha llegado para quedarse. Los osobrosos con la conducción de Papá Tarima, la realidad de Bess, el boss, el más duro. ¿Eh? Eso no hay que decir, que el dolor de muela. El cadillo. Señores, hasta mañana. Gracias a los muchachos Villalona que aportó algo hoy. Eh, claro, al flaco y a Santiago.